Hola, soy la Jun, uh, yo nací en Rusia, vivo en Oaxaca y me dedico a, a artes plásticas. Pinto, hago moralismo y hago grabado, Todo lo, todas las artes visuales. Todo mi camino hacia el arte empezó desde mi nacimiento. Tengo que agradecer a mi familia porque nací en un ambiente artístico. Entonces, desde que era chiquita empecé a pintar y tocar piano y guitarra. Y poco a poco, pues decidí estudiar cine y después pasé a fotografía, lo que al final me inspiraron mucho para comenzar artes plásticas, empezar la pintura. De chiquita yo quería estudiar arqueología y ser egiptóloga o paleontóloga. Entonces, en un momento cuando confesé esto a mi mamá me dijo que pensaría dos veces y mejor estudiaría arte. Entonces, decidí estudiar cine. Uh, empecé a hacer making off de foto fija de los rodajes porque nos pedían hacer registros de de nuestros cortos y con este empecé y me gustaba mucho y a la gente empezó a gustar mucho también mi fotografía y me pedían que documentaba así making of yo de sus cortos y así yo creo que empecé a grabar porque saliendo de la escuela del cine ya me quedé con la fotografía con foto fijo con editoriales uh, foto callejera y ya después de todo esto ya evolucionó a la pintura. Mi viaje y mi mudanza hacia México empieza cuando aún estaba estudiando en Barcelona, porque mis compañeros de clase eran mexicanos y como que había una conexión muy fuerte, conexión cultural que un entendimiento de la expresión, que nos hicimos muy cuates, y en un verano me dijeron que yo tengo que ir a visitar. Entonces fue, yo creo que pasé un mes en México, visité no más que la ciudad y unas partes en Oaxaca, y me gustó y me quedaba todavía un año para gra graduarme de, de la universidad, y en esto decidí a dónde voy, y pues agarré avión a México, y aquí estoy cuatro años después. En México comencé con fotografía, ¿no? yo decidí hacer mi proyecto personal como fotógrafo representando la cultura mexicana, los colores mexicanos, el hábito, los hábitos, las tradiciones. Ah, lo más que me llamaba la atención son los colores, la perfección, de el complemento de las señoras con sus escobas, con la, las pinturas en las paredes, los murales. Y empecé haciendo fotografía también, aparte de proyectos personales, en bodas, eventos, fotos de producto, <risa> ah, entre otras chamas que tenía que también me inspiraban, que no tenían nada yo creo que ver con arte, pero al final me inspiraban. Y trabajé también un poco de cine, hacía arte, arte cinematográfico. El camino de fotografía fue muy duro, sobre todo en México. Entonces, en cierto momento empe me empezaba a enojar y me empezaba uh, a cansar. Y en esto empecé a pintar como método de re relajación y meditación para mí. Entonces, como ya dejaba con computador más y ya con papel, papel, y papel. Y así fue que llegué a la pintura. Siempre tenía esta, este miedo de simetría de, de, humana que, bueno, en todo, ¿no? Cuando pintas algo de frente y pintas un ojo y a otro te sale chueco. Y en este momento, sentada ahí, empecé, empecé a pintar y dije, ah, fuck it, ¿no? Y hice como más modificada la persona con el cuello torcido, con una pierna más larga que otra, con un ojo más grande o con seis ojos. Y así encontré la libertad de expresión, se me quitó el miedo eso fue otra, otra cosa en cual entendí que no, no existen los errores. Conocer a mí mismo fue conocer a través de la, las pinturas. O sea, perdiendo este mi miedo y entrando a un mundo que es que me gusta pintar a los monstruos, que me gusta pintar los cuerpos desnudos, los diablitos. Es como, ah, eso, eso, ¿quién soy? Y eso es lo que quiero, que quiero expresar. Empecé a descubrir las formas los llamo formas deliciosas, que, uh, que me da gusto pintar, como las piernas, los chichis, narices, dientes, mmm, que más los diablitos me gusta mucho pintar cuernos, o los animales que tienen cuernos, o no sé, caballos también me gusta mucho, ¿no? Uh, para poder entender qué es, porque muchas veces... Cuando pinto, me llego a un mundo profundo de mí, de unas memorias profundas. Entonces, empiezo a llorar, empiezo a acordar las cosas. Y me daba cuenta que, dependiendo de en qué, en qué memoria estoy, en qué pensamiento estoy, cómo me reflexiono. O sea, si estoy triste, ya el personaje que estoy dibujando ya también estaba llorando. O si estoy enojado por una memoria, pues ya ahí le sale una cara más más miedosa, ¿no? o si es algo del cariño, del amor, pues también la sonrisa, una mirada más tierna, un abrazo y así fue entendimiento que realmente soy yo y son, son, son mis expresiones desde el interior, son mis memorias lo que estoy interviniendo en, en los lienzos. Para todos nosotros es muy importante acordarnos quiénes somos y quién nos gusta, no, no a través de lo que nos dice la sociedad, ¿no? qué es bueno, qué es malo. No existen cosas buenas y no existen males, pero todo viene, toda esta pureza y todo, todo el amor y toda la certeza en nuestras acciones, es acordando a quiénes somos. Porque como dicen los chinos, pues nacemos solos y morimos solos. Aunque tenemos compañeros en el camino, nuestra pareja, nuestros papás, pues al final a todos toca hacer todo el camino de vida pues, solo. Pues tú estás contigo mismo 100%. O sea, yo me duermo conmigo, yo como conmigo, y soy la única persona que puede saber cómo soy y quién soy y quién me gusta. Quiero lograr como persona, como artista y para poder dejar al mundo, o sea, en punto personal es cierta explosión de quién soy al, al lienzo, ¿no? O sea, al lienzo lo llamo todo, que puede ser mural, puede ser un papel, lo que sea, pero una explosión en cual llegar a este punto de quién soy para poder morirme en paz, <risa> <risa> sin duda, sin tener que regresar otra vez. Um, otra es dejar también el arte, inmortalizarme también, porque el arte inmortaliza a las personas. Nos quedamos aquí para tener este interno diálogo con, con otras personas que están acá.